¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Allá vamos! Ah. Título del último disco de Maranton y además título que da nombre a la gira que está sucediendo ah, en estos momentos por América Latina, Estados Unidos y también algunas regiones de Europa. Entonces, bien. con eso comenzamos bien. a propósito del cumpleaños del salsero. Sí. Es doña Diana Hernández que nos está acompañando y que nos va a contar un poco qué hacer este fin de semana. Desde hoy hasta, hasta el domingo incluido, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿de Primero qué vamos a arrancar antes de llegar a la cartelera con una exposición que usted puede visitar y que está abierta en la Galería de la Alianza francesa, esa que está ubicada ahí en la 20 de octubre y Fernando Huachaya justo en el centro de Sopocachi lleva por título Mestizajes, colores del ayer del hoy y siempre un acercamiento a algunas tradiciones jesuísticas y también a otros espacios de la cultura, sobre todo de la zona de Santa Cruz llega de la mano del artista Andrés Fénix veamos La Galería presenta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 Así que se llama mestizaje, colores de ayer, hoy y siempre. Porque o sea, todos estos colores que están aquí en la chiquitanía, quiero que renazcan con las técnicas que tengo aquí. Estoy haciendo la técnica del mosaico, que es una técnica que va a ser para siempre. Por eso el nombre, colores de ayer, hoy y siempre. Fueron de, de los jesuitas que vinieron acá hoy y quiero que sean para siempre, con esta técnica que estoy presentando aquí, que es el mosaico. Andrés Fénix es un artista de la plástica, nacido en Santa Cruz de la Sierra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 mostrar esto, exactamente que quiero mostrar el, el mosaico que o sea, son, en sí son las baldosas que las corto y hago las representaciones y las baldosas son duras, son pesadas, es como cortar piedras, tuve que hacer unas estructuras para poder transportarlas, pero en sí esta, esta, este tipo de arte va directamente pegado a la pared y también no solo se puede hacer en la pared también aquí bien hago muebles bueno de todo se puede hacer esculturas así que es un arte que todo se hace con reciclaje, no necesita hacer la baldosa nueva para, porque igual la voy a cortar. Y como le dije, esto va a ser algo que va a ser eterno, no se va a deteriorar, la baldosa no se deteriora nunca. Ya.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 Luego de esta propuesta que usted puede visitar en la galería, la galería de la Alianza Francesa ubicada en Sopocachi, que además la recomendamos porque siempre tiene muy buena programación cultural, vamos con otras propuestas a las que usted puede acercarse este fin de semana. Tenemos música, teatro, artes plásticas, de todo un poco. Comenzamos, por supuesto, con la gran fiesta del jazz boliviano que está celebrando 35 años de fundado. Recordemos que en el Teatro Nuna, este espacio de arte que está ubicado en la 21 de Calacoto, habrá programación hasta el próximo 18 de septiembre. Siempre las propuestas llegarán a las 19.30 horas. Para este fin de semana tenemos este viernes 16, Jura Dizelag Band y Carlos Fischer Band. Tenemos el sábado 17, United de Estados Unidos y Revival Jazz Band. También para el domingo 18, L'Ensemble Chance francés de Francia y Efecto Mandarina y Yayo Morales. ¿Usted, gringo, tiene alguna propuesta para este fin de semana del jazz eh, que siempre nos acompaña? Sí, justamente estoy viendo acá en Cacique Siñani, por ejemplo, este viernes, Ricardo Gertrío de Brasil... Y mañana sábado, Segadet Quintet, Quinteto o no sé qué, el quinteto del gran Segadex, estará allá en el Cacique Siñani el sábado por si acaso. Sí, seguramente arrancando tipo 19, 19, 30. Tenemos en el Centro Cultural Telonius, ¿sí? dos eh, presentaciones. El viernes, Gustavo Orihuela, Gustavo Orihuela Cuartet, que se presentará, reiteramos, en el Centro Cultural Telonius. Eh, eso de momento, el sábado Jam Session Internacional no tengo acá el horario y obviamente en la casa cultural con Patrono, hoy United de Estados Unidos la agrupación que se va a presentar allá en la ciudad satélite en el alto calle de la cultura plan 50a esa es la invitación no hay como de pararse por jazz entonces no, no seguro y se termina no el festivales se, se termina, termina este el domingo no el domingo exactamente. 18 exactamente tú lo mencionaste con la presentación en el teatro Nuna y lo que les contaba acá no ya, domingo ya no hay más solo el teatro Nuna el domingo sí para cerrar el Festi Jazz, 35 años del Festi Jazz eh, Sí, tampoco en, en el trono Tampoco hay nada Parece ya que se ha resumido la programación ¿Sí? en el NUNA Una buena propuesta que siempre llega ¿Podemos continuar entonces con la cartelera? Tenemos la exposición diversitat Que tendrá la inauguración este 16 de septiembre A las 11 y 30 de la mañana Es decir, tiene que apurarse Será en la sala de exposiciones De la carrera de artes plásticas de la UPEA Los Sausales en concierto llegan al Hotel Torino este viernes 16 de septiembre a las 19.30 horas. Si si También tenemos en Hayaya Cocktail Bar la presentación de varios cortos que pertenecen al Festival de Cortos Bolivianos. Este lugar está ubicado por el Mercado de las Brujas en el centro de La Paz. Será este 17 de septiembre, sábado a partir de las 18 horas. Además hay una fiesta de disfraces en este espacio y habrá premios para el mejor disfraz. Me llame... Tenemos Grito Rock Bolivia, este festival de rock latinoamericano que llega hasta el espacio Martadero en Cochabamba será este 17 de septiembre a partir de las 14.30 horas. Más de 12 horas ininterrumpida de buena música, sobre todo pertenecientes a la manifestación de rock, pero habrá de todas las demás propuestas musicales. Ahí vemos en pantalla algunas de las bandas que estarán acompañando este espacio creativo. Bajo la dirección y con el texto de Freddy Chipana llega el espectáculo teatral Basura, Bienvenidos a Aquella Pata. Será en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez este 17 de septiembre a partir de las 19.30 horas. Otra propuesta teatral nos llega hasta el Centro Cultural Firles en Cochabamba este 18 de septiembre, es decir, el domingo, a partir de las 19 horas y lleva por título Marionetas del Amor. Es una propuesta que también llega con la teatróloga Graciela Tamayo, además de Martín Césped y Valentina Rosales. Y tenemos otras propuestas que siempre nos trae Gringo González y esto nos ha entrado, Mentes Ociosas, Malinfluencers y es sin Autotunks, es decir, una obra que será en vivo por lo que estoy viendo, llega el sábado 17 a las 21 horas y esto ¿dónde será? En la avenida Montenegro 1089 en el bloque J de San Miguel, aquí en el sur de la ciudad de La Paz eh, si quieren hacer su reserva o tener más información, comuníquense al 777 22-711, ahí abajito está, si quitan el scroll van a poder ver el teléfono, lo voy a reiterar una vez más, 777-22-711, son las mentes ociosas que vuelven a presentarse, son unos capos, ¿sí? mucho humor, mucha diversión, eh, unos genios, ¿sí? reloaded, así es como se llama, malinfluencers, ¿no? Mal malinfluencers, sin autotune. Ahí ya me pescaron, no, no sé qué sería eso. Es una, una presentación que se, basa, eh, se va a hacer perdón, en el restaurante Lounge eh, Restaurant Churrasquería Atos. Atos, ya, así Atos. es como se llama el lugar donde se va a escenificar eh, la, esta propuesta de los amigos de Mentes Ociosas reiteramos, este sábado, mañana a las 21 horas en avenida Montenegro 1089, busquen Atos ahí van a seguramente comer rico y divertirse muchísimo con los capos de Mentes Ociosas, 777 22711, una vez más el número de teléfono, y para que vayan agendando con tiempo, se lo estamos pasando, ya lo comentábamos ayer esto va a ser en octubre, evidentemente día, Uy, falta tanto, no, pero no falta mucho, si te pones a pensar que las entradas van a volar Estamos hablando del Papirri, del Manuel Monroy, que viene aquí a celebrar los 43 años de carrera musical. Será en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, el 8 y 9 de octubre. Hará una función por día, 19.00. Reiteramos el eh, convite para el Teatro Municipal. ¿No tiene, tiene el afiche? no ¿Lo tienen o no? Eh, Te lo pasé, Helen, hace un ratito. Eh, van a verlo ustedes. 43 años, reitero, canciones del Manuel, así que será una cita imperdible. 8 y 9 de octubre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, en La Paz. Algún día llegará el aviso. Exactamente, no tenemos tampoco la propuesta visual, pero recordar que hoy a partir de las 19 horas se estará presentando en el Teatro 6 de Agosto, ahí justo en la avenida 6 de Agosto, la Orquesta Filarmónica del Alto, con el homenaje a Astor Piazzola celebrando sí. el centenario de este gran eh, autor argentino, y cantante y compositor argentino. bandoneonista, ¿no? Bandoneanista, Bandoneanista, exactamente, sí. de la mano del profesor Freddy Céspedes. Sin duda, el gran eh, maestro Freddy Céspedes que estará dirigiendo la Orquesta Filarmónica del Alto. Hizo bien en recordarlo nuestra compañera Diana. Y será en el 6 de agosto. Los fanáticos de Astor Piazzola no se lo pueden perder. no Va a ser un platillo completo. El otro día el maestro nos contaba. Tendrá parte de tango tradicional y obviamente la parte fuerte, la segunda parte que va a estar eh, con eh, la música del gran Astor Piazzola ¿sí? tenemos la propuesta visual que acompañaba, anoche en Latidos estuvimos conversando con el profe Freddy Césped. también, decía capo, ¿no? que es un, un espectáculo capo. además para toda la familia que Sin puede duda. ir desde el más pequeño de casa hasta el más grande, quizás incluso algunos de los integrantes se anima pues, a estudiar música porque la filarmónica está compuesta sobre todo por mujeres, hay que aclarar eso, muy muy jóvenes Exactamente, sobre todo chicos chicas del alto, no esa es la idea Ahí está el Manuel, ahí llegó 8 o 9 de octubre reiteramos entonces la invitación y ahí está el teléfono también en el cual ustedes pueden hacer la reservación respectiva o pedir información complementaria de este eh, espectáculo que va a brindar el Manuel muy prontito. ¿sí? Estará acá en la Ciudad de La Paz. Vamos a reiterar nuevamente las fechas 8 y 9 de octubre en el Teatro Alberto Saavedra Pérez, el Teatro Municipal aquí en la Ciudad de La Paz. ¿Sí? Estaremos eh, seguramente más adelante recordándote esta importante invitación. Bien, vámonos a... Bueno, vamos a despedir en principio a nuestra compañera Diana, deseándole que tenga un lindo fin de semana. Así será, mire lunes... cuántas propuestas hay. Ay, de no todo. alcanzarán las personas que están de turno ese fin de semana para cubrir. Parece que sí. ¿Y el lunes estaremos acá de nuevo? Y el lunes estaremos acá de nuevo. Será un placer, muchísimas Así gracias. Es. Doña Diana Hernández, la encargada, la responsable de presentarles las noticias culturales, de la actividad cultural en latidos, que se emite acá por esta misma señal todas las tardes a las... 7 de la noche, 7 a 8. De 19 a 20 horas acá en las pantallas de Aviala Televisión. La televisión.